Mi amor, ¿quieres que vayamos juntos al gym? ¿Me estás diciendo gorda? Bueno, si no quieres, no. Ah, ¿me estás diciendo floja? Cálmate, mi amor. ¿Me estás diciendo histérica? Eso no fue lo que yo dije. Entonces soy mentirosa. No vayas entonces. A ver, a ver, ¿por qué quieres ir solo? Yeah, yeah, yeah, yeah.